Hola amigos del canal. Hoy vamos a probar otro juego de terror. Vamos a ver si este nos da susto. Vamos a ver. El juego se llama, atención a mi inglés, There is a man in the attic. Hay un hombre en el ático. Cuando éramos pequeños teníamos pesadillas y de que pensábamos porque pues, nuestro hermano, o sea, pensábamos que había un hombre extraño en el ático nuestro hermano también nos lo decía así que, que tenía muchas pesadillas, bueno pues vamos a verlo empezamos en nuestra habitación y aquí nos dice Find Phone, o sea tenemos que encontrar nuestro teléfono vale, pues está claro que la habitación mmm, parece que no está pues vamos a investigar por la casa escaleras para arriba será el ático <risa> tiene pinta bien vamos a ver no necesito usar el baño ahora muy bien aquí se ve una escaleras para abajo esto me suena a bueno, phone, teléfono o smartphone pues aquí está esto Check phone. Eh, bueno, que nuestro hermano ha estado en casa y que nos ve luego. Vale, algo más dice, pero no es nada importante. Y aquí nos dice, Iskating Is Life se está volviendo tarde, debería de limpiar primero. Vale, pues limpiar. Joder, si está todo ordenadito, ojalá tuviera yo mi casa así, mi cuarto. Es que, eh, mira, Clean Table, limpiamos la mesa, hemos tenido visitas, efectivamente. Hoy nos ha visitado nuestro hermano con su hija de 7 años. Bueno, nosotros vamos a la tarea. Los gráficos del juego están muy bien, pero mmm, nos lleva obligado a los sitios donde hay que ir. O sea, hay sitios pero no podemos interactuar con ellos sino nada más. Eh. Dobis, vale, dejar los platos aquí. Otro mensaje. Lily dice que que ha notado que hay un hombre en la planta de arriba. Eso reafirma la historia de nuestro hermano bueno, pues por aquí queremos ir, pero no puede pasar. O sea, eh, tenemos aquí está, tenemos todo predeterminado tiempo para ir a descansar. Bueno, pues me imagino que esto da la calle, supongo, pero no, no se puede hacer nada. Pues supongo que hay que volver a subir para arriba. Todavía no me he llevado ningún susto. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está el ático, supongo. Y aquí está. Según la historia de Lily, o algo parecido, ¡bah! Hay un hombre que está ahí esperando detrás de la puerta y... Y que... Y que la mira. Antes de volver al ático, en los sueños. ¿Será que lo soñamos será verdad? Pero bueno Vamos a la... ¿Esos ruidos? Es verdad, se ha oído ruido Como del ático Verás tú El susto que nos van a dar aquí No recuerdo de haber abierto esta puerta ¿Oí el ruido de fondo? Yo también. Y, y esto empieza a asustar. Ay, madre, que nos van a dar un susto por detrás. A ver. ¿Esto qué es? No se puede interactuar con nada. Pero esto es... Busca en el ático Esto es estúpido No hay nada aquí arriba Vuelve a la cama no, Estos son mensajes que nos dice aquí Nos vamos a la cama, sí Como que si yo en los juegos que he jugado No hubiera susto aquí detrás Vamos No, no hay susto Vámonos Epa. Vámonos que nos tenemos que ir a la cama y quién ha abierto esa puerta ah, se acaba de ir el sonido ¿ve? el pelo o mascarpia porque estos juegos aunque parece que no parece una tontería pero cuando te mete inmersivamente ahí en ellos con los auriculares y con los sonidos pues pues eh, llega a meterte casi en el juego vale estamos acostados algunas veces algunos extraños ruidos eh, hacen que me despierte O que me levante Y quiero ver la causa No encuentro nada Y, y no sé Vamos a ver Esto ya es el juego el que hace esto Yo no estoy haciendo nada Parece que estamos de pie Aquí abajo dice ¿El hombre del ático es real? Pero no me puedo mover ni nada El hombre del ático es real Ahí se ven las escaleras Está saliendo la habitación solo Yo no hago nada Y Se han visto Ay Dios Dos ojos Ah Qué feo Oh, el miedo es subjetivo sí, ya, claro cuando es de otro cuando te pasa a ti el subjetivo las narices miedo es miedo pero no es nada fuera de lo común entre el tener miedo del hombre del ático gracias por jugar a este juego con su terror específico el hombre en el ático bueno yo creo que este juego trata de eso, ¿no? De... de, de la Del miedo que tenemos todos de, de, del hombre del saco, de debajo de la cama, de, del sótano y de todo, ¿no? O sea, el hombre lo, eh, supongo que lo que ha querido es explicar eso. Gráfico, buenísimo, punto a favor. Historia, perfecta, punto a favor. Eh, Final. Mm -hmm nos dice que el hombre del ático es subjetivo, que cada uno crea lo que quiera Punto a favor, de las tres Punto en contra, me ha contado una historia ahí de sobrita, de no sé qué, de no sé cuánto un texto en inglés que si lo pones todo junto al Quijote que no venía a cuento Pero bueno, era para meterte en el rollo Tres puntos a favor, ese... Ah, media, en contra no hay susto, nada más esa, esa sensación de, de, de tensión todo el rato, punto, por favor. Vale. Y punto en contra. No hay susto. Un juego sin susto le falta chicha. Y segundo, que no se podía interactuar con nada. Simplemente era obligado a hacer lo que te decía y ya está. Era como, como seguir un camino. Así que el juego, pues, yo creo que esta vez pierde por 4 puntos sobre 10. Me he puntuado punto a favor y en contra, pero yo creo que en general eh, estadísticamente 4 sobre 10. Así que espero que les haya gustado el, el juego. Vamos a seguir buscando juegos de estos de terror. A veces no son de terror, son de misterio. Mirad en el canal que hay muchos juegos que no se ven y están ahí, y algunos pues están sustos de verdad, y bueno, si les ha gustado, pues le dais like, y nos vemos, hasta la próxima. A los voy a dar, si no te suscribes al canal, o like.